Hola, hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video. Eh, bienvenida, bienvenido, bienvenides a todos, a todas, a todes. Eh, bueno... Eh, esta es la clase número 14 de video short este es el video 14 la decimocuarta entrega o sea con esto estamos completando dos semanas las dos primeras semanas de estudio y hoy en la clase de hoy eh, nos toca ver la mitología de venus venus es este simbolito que tenés acá sí eh, que lo vas a ver siempre de esa manera en todas las cartas natales y, eh, y Venus en la mitología eh, romana está relacionada con el amor, con la belleza y con la fertilidad eh, al igual que en la eh, mitología griega que eh, su representación en la griega eh, es afrodita de ahí viene eh, lo de alimentos afrodíac afrodíacos. <ríe> ah, ah, ah, me trabo, me trabo. Bueno, no importa. Eh, <ríe> ustedes saben cómo soy, ya me conocen. Eh, y de Afrodita viene eh, todo lo que está relacionado... Con eh, la belleza, con el amor y con la fertilidad, por supuesto. Eh, tener en cuenta especialmente esto, porque eh, Venus representa el amor, pero también representa lo material. Por eso es el amor y la belleza. Bueno, gracias por haberme acompañado hoy. Perdón por trabarme en una palabra. No pienso editarlo. El video sale así. Eh, te recuerdo que nos sigas en nuestra gran comunidad. Centro Aprender Astrología Fácilmente.com Que te hagas miembro, te sumes a nuestra gran comunidad Ahí vas a poder participar, hay distintos tipos de chat y demás Para que interactúen eh, con ustedes mismos Y aparte para que sigas la carrera eh, De astrólogo, astróloga, astrólogo completamente gratuito eh, Te mando un abrazo enorme y hasta mañana Chao.